<risa> Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos a un super invitado especial que me ha costado conseguir una entrevista porque vamos, se han alineado los astros para conseguir aquí a, a Manu más ¿eh? Mundo de Alfombras. Buenas tardes Manu. Muy buenas, muy buenas tardes. No, era tan, no ha sido tan difícil. Bueno, Va, tan bueno difícil. sí, pero entre que <risa> sí. te pasaba una cosa a ti, me pasaba a mí, te pasaba a ti, me pasaba a mí, digo, madre mía esto es un bueno. sin vivir y demás. Así que nada, vamos a hacer aquí la, la entrevista que merezca la pena, ¿no? Exacto. Yo encantado de estar claro. contigo aquí y tomaros un cafetito. Claro, pues la, sí. hora de, la hora de café, eh, no se perdona. Sí, sí. Lo, lo que yo no perdono es la hora de la siesta, ¿eh? Pero hoy me la voy a ah, saltar bueno. por ti, ¿eh? Yo también. Pero no, no me, no me dejan mucho tampoco hacerla. O sea que... Vale, me encanta. Pues, oye, Manu, eh, he dicho Mundo de Alfombra, pero me quedo corto. O sea, que vamos aquí un poquito a hablar sobre todo de quién es Manu, ¿vale? Y sobre todo de dónde viene, ¿vale? Y qué hacía antes y cómo ha ido evolucionando todo hasta llegar donde está. Este Manu. Más. Hay, hay, hay historia, hay historia. Sí, <risa> Sí, pues, he, sido, he sido un tío que se, ha, que se ha movido bastante, que le gusta el culo, culo inquieto y que le gusta moverse y al final pues si ves históricamente todo lo que he hecho tiene que ver pues, precisamente con eso, hasta ahora que más o menos estoy un poquito calmado, vale pero he tenido ahí sí, movimientos. Bueno, vale, pero a ver, eh, tú de formación, ¿qué tienes? Porque claro, eh, ahora hablaremos luego de Mundial Formas, que es un dato interesante que ya me has dicho aquí en el Backstay que me vas a contar la historia. Pero eh, de repente, de, ¿de dónde viene aquí toda la tradición familiar alfombrera, por lo poco que he leído? Pero tú eh, te dedicas al marketing o supongo que empezaste de una manera y has tenido que ir evolucionando a otra. Correcto. Pues A ver, yo, yo nací y bueno y vivo en, en Crevillente. Crevillente está en la provincia de Alicante, es la ciudad de la alfombra. O sea, en España donde más alfombras se fabrican, más industria alfombrera, más tradición alfombrera hay, ha habido y seguramente habrá, es increíble. En Entonces, ya de por sí, pues eso ya te marca un poquito, ¿no? No haces la la alfombra, algo tiene. O sea, aunque tú no o tu familia no tenga nada que ver con la alfombra, por ejemplo, si se lleva el caso, que en este caso no, ¿Vale? o amigos o familia, o, o sea, conocidos, alguien trabaja en el mundo de la alfombra y, y bueno, y es, eh, al final es, es imposible no conocer a alguien que toque algo con el tema de la alfombra de, de, Desde toda la producción, es decir, desde incluso vale. la preparación del tejido y el tintado hasta, hasta la venta o comercialización y, y pasando por la fabricación, obviamente vale. eh, Hay varias industrias que al final nutren a, a, a esa industria alfombrera, digamos, a la fabricación de las alfombras y la, y la venta entonces yo pues nací aquí hace más de 40 años, exactamente casi 42, <ríe> casi, y, y yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante, Vale. porque pues desde los 14 años que conseguí el primer ordenador en mi casa, que me de mi padre y consiguió uno, pues no dejé de cacharrear con contrastos, voy a coger el ordenador este, ¿qué que pasa? Esto que es Windows 95, lo tuvo que instalar 27.000 veces, ¿no? bueno, pues, entonces fallaban mucho las cosas, y, y nada, entonces, eh, interesándome por el mundo de la informática, pues me decidí a, a estudiar precisamente esa ingeniería informática en Alicante, que luego ya al final, pues con las últimas asignaturas y todo lo demás, pues ya se fusiona y sigue pasando también a, en la actualidad uh -huh. en, con alguien que estudie pues ese grado de informática o también lo que tenga que ver con tecnología, que al final te fusiona ya con... Estoy acabando, pero al mismo tiempo ya estoy haciendo cosas. Claro, y a mí por en medio, pues eh, ya me molaba el tema de... De ir haciendo alguna cosilla. De hecho, pues eso, cuando faltaba alguna asignatura, pues, monté una empresa con unos amigos de temas de diseño gráfico, arreglar ordenadores, alguna página web ya entonces. Estamos hablando ya de 2000, pues 2004, 2005, 2006, por ahí aproximadamente. Y yo ya hacía mis pinitos con, con el mundo online, pues conociendo cuando nació, no pues sé, he visto el nacimiento de Google, ¿no? ah, más o menos. Claro. Eh, todo el tema de pues, dominios, mm, empezar con HTML, desarrollo web y eh, todas estas cosas, eh, empezar a picarme el gusanillo y, y, y bueno, pues seguí por, por ese camino al final. Mm, aquí hilo, si quieres, con un poquito ya con el tema de las alfombras de las sí, alfombras, claro, claro, porque como, como, alfombra. claro, porque como un ingeniero, te, o sea, un informático acaba vendiendo alfombras. A ver, pues es, pues es muy sencillo. Mi padre. A ver, la, la historia viene de ¿Sí? mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, desde vale. 1890. Ah, vale, que es lo, una... vale, lo que había visto yo digo, <ríe> ostras, digo, vendiendo alfombra desde 1890. Y decía, claro, la primera hay... alfombra <ríe> a, a, a Al Aladín se la vendió Manu. <ríe> Casi, sería, sería de, sería de seguramente. <ríe> no, pues vale. esto viene, viene de empresa familiar desde 1890. Claro. En el que mi padre, digamos, pues eh, eh, con, su, con su padre, con mi abuelo, claro. pues tenían, tenían su empresa. En este, con, vamos con más familia, era la, era la empresa de mi abuelo, tenía un tío, tenía mi padre y tal. Eh, desgraciadamente, pues en 2005-2006 ya las cosas pues llevan bastante mal, ahí precrisis, después del 2000 era muy complicado y la empresa Ajá. cerró. Eh, claro. Lo que pasa es que, claro, yo desde pequeña pues había mamado pues todo el tema alfombrero, eh, alfombrero con mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque... Casi todas las semanas al final eh, ibas a la fábrica de una manera u otra, pues te pasabas ahí un rato, fin de semana, venía con mi padre porque iba a arreglar no sé qué, o iba, no sé, o ayudarle a cualquier cosa de pequeño o simplemente a jugar, a jugar por encima de, de los rollos de, de alfombras de un metro de dos metros, porque pues, te estaban ahí no en el almacén y tú te lo pasabas bien saltando entre ellos. <risa> claro. Y ahí, pues, quieras que no, poco a poco, pues eh, eh, el mundo de la alfombra al final, aquí, siendo decrevillante y conociendo esa industria, aunque eh, en este caso, la empresa de mi abuelo y, y de mi padre, etc., eh, era dedicada a fibras vegetales, de cocos y sal, no la alfombra tradicional de lana, a lo mejor que, que puedes ¿Vale? conocer más de crevillente eh, Era pues, uno de los pocos fabricantes digamos, que se dedicaban a, a las fibras vegetales El caso es que pues, la empresa pues eh, digamos cerró, sí. o sea, no, no iba a ningún sitio y cerró con lo cual, vale. pues, mi, mi padre dejó de trabajar en, el mundo, <ríe> en, la, en la alfombra, ¿no? Bueno, vale. eh, mi abuelo ya se jubiló, obviamente, y, y murió también hace unos años, etc. Y, y nada, entonces la cosa se quedó ahí. Ese, esa alfombra, esa, esa empresa, pues, ya cerró y, y nada más. vale Pero claro, ¿qué pasa? Que mi padre, pues, tenía <ríe> el eh, hoy, de vale, un conocimiento desde los claro. 12 años, ¿no? Claro. Eh, trabajando en, en, en este mundo. Y se dio la casualidad que un, un proveedor de... de Perdón, la empresa de mi padre era proveedor de, de un cliente que vendía alfombras eh, vale. por internet Que fue precisamente MundoAlfombra.com que nació en 2001 MundoAlfombra no, no la funda por nosotros Ah, sino vale, que lo funda... que dijimos... vale No, no, nació en 2001 precisamente, ¿Sí? se puso a la venta Dos emprendedores, uno crevientino y, y otro de, de Elche Que además se llamaban igual, Antonio <risa> Vale eh, Empezaron con el negocio vieron el, en el año 2000 la oportunidad de lanzar una tienda online ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues que eh, con el tiempo no pudieron gestionarla, o sea, no, ya no alcanzaban, uno pues, era maestro, tenía sus, al final pues, sus clases y demás, la otra persona pues tampoco podía atender el negocio, con lo cual la empresa de mi padre que era proveedora precisamente, mi padre lo conocía, yo lo conocía porque además eh, era colega también de, de los hermanos de esta, de esta persona, por ejemplo, nos conocíamos y casi vecinos de, de calle, uh -huh. y, a los años cuando cerró la empresa de, de mi padre pues nos ofrecieron y más sabiendo que ya había estudiado informática y me gustaba todo este mundo, dijeron, oye, ¿y si sí, cogéis vosotros la tienda y, y ya hacéis lo que queráis con ella? O sea, <risa> sí. o, lo, o dieron así el dominio y la tienda así porque sí? O... No, o sea, ah, no, no, no, la venta. o sea, comprar, ah, ah, claro, vale. claro, nos vendieron claro. el negocio. Vale. Mmm, obviamente ellos no podían atenderlo, dimos la oportunidad. Mi padre vale. dio una oportunidad precisamente de dar salida también a, a pues un, una cantidad también de, de productos que nosotros teníamos del cierre precisamente de la empresa, claro. parte de stock que teníamos ahí, que nos, digamos, nos pertenecía y demás, y que dimos la oportunidad de salir por ahí y de decir: oye, pues vamos a probar, vamos a probar el negocio, vamos a ver cómo va esto. Eh, no perdemos nada. <ríe> claro. Pues te, tenemos al, al técnico en casa, ¿no? Como decía, voy que estás tú y te pondré a hacer algo, ¿no? <ríe> <De> vale. Acabado <ríe> la carrera, no saca de rendimiento a la carrera, ¿no? Haz ¿no? ¿no? <ríe> haz algo, ¿no? <ríe> y ahí empezó mi, mi mundo, digamos, online, ya del de e-commerce, en, en 2007. Vale. Cuando nos hicimos cargo de, de Mundo Alfombra precisamente y la transformamos por completo, obviamente. Porque lo que era esa tienda, lo que hacía, no tiene nada que ver con lo que pasó ya después, eh, a partir de, de 2007. Ya claro. hicimos una transformación, ampliamos catálogo ya en su momento. Bueno, con los años ya, obviamente, fue evolucionando hasta lo que eh, es ahora. Y de algo que era un side project, pues vale. mi padre y yo, a ver qué, qué podemos hacer, alrededor de 2000 12. Eh, mi hermano Antonio se incorpora, digamos, más a tiempo completo. Él acabó ¿Eh? la, la carrera de arquitectura en buen momento. Donde... Vale. <ríe> arquitecto. Perfecto, o sea, el timing perfecto <ríe> para decir. Bueno, pues vamos a hacer cosas con esto. Y, y se dedicó a tiempo completo, digamos, él al mismo tiempo que yo seguía trabajando para terceros. Mi ¿Vale? padre, por ejemplo, también seguía trabajando por otro lado. Pero, digamos que los tiempos libres ¿no? que teníamos, los huecos, pues íbamos... Eh, Haciendo eh, del negocio pues algo poquito a poco, un poquito más importante, ¿no? Y claro. eh, fuimos creciendo poco a poco. Hasta que precisamente eso, a partir de 2012-2013, es donde nosotros eh, empezamos a crecer ya un poquito más en serio. Algo que era un side project. Que dices, bueno, pues lo, las gallinas que entran por las que van saliendo, ¿no? Vale. Y vamos viendo cómo evoluciona. Algo que ya empezamos a controlar, que ya cambiaba también el mundo de, del marketing digital, precisamente, empezamos a. Pues aprender, por mi parte, oye, pues, temas de SEO, eh, temas de ya controlar eh, ciertos aspectos a nivel de publicidad y, y etcétera Entonces ya hicimos crecer precisamente ya la, claro. la tienda. Claro, claro a, a eso te quería preguntar yo un poquito porque, claro, eh, empiezas en un mundo desde tu padre, que es el tradicional de toda la vida, la tierra, tú de repente saltas al digital y eres informático, mm. pero supongo que no tenías ni idea de e-commerce ni, ni deseo de la universidad, precisamente, yo me orienté con alguna asignatura optativa de lo que entonces era negocio electrónico. ¿Negocio electrónico? E-business, e ¿no? Sí. <risa> E-business, <risa> vale. alguna asignatura de e business más también de gestión de empresa, etcétera, con lo cual a mí el mundo de la empresa siempre me había traído. Uh -huh. Pero de esa parte, un poquito de ver, eh, oye, pues cómo llevarlas online, que es el negocio electrónico, estamos hablando de, de principios principio, de los 2000, pues, imagínate la evolución. Sí, eh, claro, de 2000, por... Pues imagina. Entonces, pero claro, al tener precisamente esa tienda y tener que buscar un poquito, pues eso, buscarte las habichuelas para decir esto, ¿cómo puedo hacer que llegue a más gente? Claro. Eh, ¿Qué pasa con esto? es un buscador. Aquí hay una manera de aparecer eh, pagando con AdWords, ¿no? Que estábamos trabajando ya con AdWords también, eh, para que te busquen. Oye, ¿qué, qué otros canales hay? Eh, empieza a aparecer Facebook, empieza a aparecer eh, Twitter, Insta, bueno, claro. después Instagram, etcétera. Estamos hablando de antes de 2010, por ahí. Entonces, claro, eh, empiezo a formarme yo por mi parte, a leer, o sea, libros, artículos, me apunto a un curso, hago, algún, hago una formación ya más especializada a nivel de, de marketing online, uh -huh. precisamente. Inicio pues, un marketing de ingeniería web también para cosas más un poquito más avanzadas también, a nivel de servidor o wow. otro tipo de servicios, por conocer yeah. mucho más el mundo y formarme más para precisamente, pues, oye, optimizar, hacer todo lo posible para que el proyecto, el proyecto al final crezca. Claro. Pero, y oye, ¿se tarda tanto en hacer crecer un e-commerce? Porque me estás hablando del 2007 y hasta el 2012, no empezar a decir, ostras, o sea, cinco años, ¿eh? Sí, o sea, se tarda, se tarda. Yo es que los, a ver, los e-commerce que pueden, y los hay, los casos hay. E-commerce que de un año al otro lo peten, pueden ocurrir. Los casos, ¿cuántos son? Muy pocos. O sea, todos O podemos pensar en casos muy potentes de marcas que lo han petado de un año al otro los claro. dos años, uh -huh. pero es que por detrás hay muchísimas miles de tiendas eh, en España, no quiero irme más lejos, que, ¿Vale? que trabajan y que, que no tienen o grandes facturaciones o que sabes que están ahí pero que no tienen tanto movimiento o que no sabemos al final si, si al final se mueren o, no se, o, o siguen ¿vale? claro. y, y lo normal es que el crecimiento sea constante eh, pero muy poquito a poco, de hecho también en aquel momento también era complicado eh, <coughs> hablando de eso, imagínate al principio de los 2000 o claro. incluso eso, 2007, 2008, 2010, para vender online eh, se tenían que fiar mucho de ti. El tema de pago de, no sé, pago por tarjeta de crédito. O sea, Nosotros empezamos claro. con transferencia bancaria o reembolso. ¿Por qué? Claro. Porque la gente no, obviamente no se fiaba entonces, que me van a robar la tarjeta. O, claro, <risa> no existían métodos no, no, claro. de pago, qué tal. Imagínate, ¿no? Entonces, claro. la, la, al final, gestionando un poquito eso que haciendo crecer la confianza eh, ofreciendo pues eh, que, que al final oye pues, pues estás tranquilo con nosotros que llevamos un recorrido que estamos hay personas detrás no que sí. tenemos, que estamos aquí que que luego además tenía la confianza del producto de que llegaba pues de calidad empezábamos a tener ya opiniones positivas aparecíamos eh, por algún medio en alguna, eh, en alguna aparición, alguna en alguna página etc. Con lo cual ya empiezas a relajar a la gente, ¿no? ya les das más confianza claro, claro. y luego además se pone de cara en que empieza a <risa> aparecer, pues eso, pago con tarjeta de crédito ya es más claro. habitual. Eh, estoy hablando de principios del 2010, o sea, claro. a, a 2013, a 2014, porque luego ya entra el móvil, claro. <risa> ya cambia completamente ya la manera incluso de eso, de comprar. De, yo recuerdo que ellos días con, con un tráfico móvil de un 10, 12, 15%, Precisamente ahora ese es el tráfico a lo mejor de escritorio que puedes tener en la mayoría de páginas web, o sea, cambiar completamente claro. eh, a, lo, a los años. Eh, y luego también obviamente las costumbres, la gente se acostumbra más a, co a, a comprar por, por internet, aparece ya pues eso, eh, Amazon hasta que viene aquí a España y demás, pero ya se podía comprar Ebay. Todas estas plataformas empiezan a crecer y eso arrastra también al final a la gente. A, a comprar, le hace, hace la vida más fácil las redes sociales también, o sea, claro. pierde, hace, la gente tiene miedo, digamos, a internet. Y nada, pues aprovechamos eso para posicionarnos por ahí, por, por, la, por alfombras, ¿no? Por, a nivel de deseo, claro. trabajarlo bien. Eh, había competencia en su momento, ahí había tiendas online, algunas sigue ¿Sí? habiendo, otras ya cerraron también. Vale. Luego hay grandes marcas que siempre han estado ahí, eh, o sea, grandes centros comerciales, ¿no? Y, y, y demás que siguen siguen estando y siguen siendo competencia de alguna manera y, bueno. y nada que ha evolucionado mucho pues realmente todo ese crecimiento ha sido eh, en parte o sea lento en parte por la misma evolución de internet vale eh, y, y luego pues, porque además también es un mercado que también es, bueno, especial, es, es, es especial es claro. muy offline no a la claro. gente le gusta mucho tocar ese producto pero bueno eso ya son otras historias claro. sí sí claro no claro eh, eh, es que eh, lo bueno, entre comillas, es que tenéis un montón de experiencia y habéis visto to todo el crecimiento del mundo online. Sí, sí. Desde que no había internet hasta que, me dices sí. tú, que nació Google hasta a día de hoy, que ahora va a empezar la inteligencia artificial, hay miles de movidas y, no, no, no, es... y os, toca, os toca todo un poquito... No sé no sé si evolucionar, porque, por ejemplo, eh, yo ahora veo muchos vídeos siempre en YouTube y, y demás del modelo Drossipi ¿Vale? Que poco más que por un euro que puedes hacer con una tienda online, e-commerce y no sé qué, te vas a facturar seis cifras en un mes. Porque es facilísimo, pues... porque haces una sudadera, le pones aquí cuatro cosas y empiezas a vivir. Y ya está. Ah, entonces eso digo, con... y entonces dices, joder, ¿tan fácil es? O sea, ¿no? o sea, ¿no? No, y además, eso se apoya en un modelo en el que el producto precisamente a ti como dropshipper o como, vale. o, bueno, como vendedor y tal, uh -huh. digamos que y hablando mal de la pela, es decir, porque lo que estás haciendo es cogiendo un producto barato, intentando venderlo a un precio superior claro. que además si investigas un poco lo puedes encontrar en otros canales a mejor precio tú como cliente decir? Sí. Eh, y se dedica pues eso a meterle publicidad que salga rentable y vender como churros un producto que normalmente es de bajo precio uh -huh. eh, sacándole un, un margen y además, tú sin intervenir, o sea, el vendedor realmente a lo mejor no tiene ni idea de lo que es el producto, con lo cual tiene las patas muy cortas. Es un, es un negocio que tiene las patas muy cortas. ¿Que puedes hacer dinero? Pues a lo mejor al principio sí, pero no. es que luego a lo mejor no tiene ningún sentido y que luego dependes de proveedores que a lo mejor no, no pues eso, no, no sé, no, no puedes controlar bien o que, eh, que, ojo, no quiere decir que no haya modelos de dropshipping que funcionen. De hecho, hay muchas tiendas de mi sector, digamos, de decoración o de muebles y demás que trabajan con, con, ¿Con los vale. tiene su proveedor y lo vende. pero claro, ¿quién está detrás? Pues hay una empresa, ¿a quién, ¿a quién compras tú? A una empresa que está consolidada, que puede vender otros productos, que puede tener ya sus años en el mercado, que tiene pues, su, su, pues sus garantías eh, su asistencia, digamos, al cliente la atención al cliente, pero pues, ya está más consolidado y no es cualquiera que está detrás de una cuenta de Instagram que te desaparece a los tres días, <risa> vale. Claro, claro, Entonces lo que pasa eso, es que ya, perdido, hay una gran ¿sabes? diferencia. Claro, pero yo imagínate, si yo a día de hoy, a la audiencia estaba viéndonos aquí y, y tiene un producto que quiere venderlo online y mm. demás, pero claro, dropshipping tiene las patas muy cortas, pero yo creo que a la hora de empezar un e-commerce... Tienen las patas muy largas, ¿eh? o sea, en el sentido de que, sí, puede ser. de que tú estás diciendo, ¿no? De que a lo mejor tiene que ser proveedor, eh, eh, supongo que el problema de almacenaje, ¿no? De tener esto. Sí, sí, tú, claro, en tu caso, tú tienes una fábrica y tenías stock, esa parte. Pero si a día de hoy tú empezaras, tú empezarías con un dropshipping o no con un e-commerce. A día de hoy, con la idea, por ejemplo de... <risa> a, decir, a día de hoy a lo mejor no empiezo <risa> Ah, bueno, eh, también, efectivamente igual, eh, no, no, no. Es verdad, igual a día de eh, hoy Tampoco, pero me refiero a día de hoy de... de Tienes, imagínate, poco dinero Y con la idea de que Tu producto sea luego al final un referente Luego mm. yo creo que habrá tiempo de Volverse e-commerce y tener tienda física Stock y demás Pero, ¿tú sí. crees que habría proyección ahí? Como consejo, sí, y tú es que cierto, eres un experto pero Para empezar, mira, yo para empezar lo que haría obviamente si tengo una idea de negocio O, o quiero coger un producto Bueno, primero sabría o, o harían todo lo posible Por tenerlo o tener un mínimo stock Que no vale. molesta Quiere decir que, que se puede tener en casa Porque, Obviamente si, tú, si si miden tres metros Ellas empiezan a, a claro. complicarse claro. Pero claro. si tú imagínate que tienes Un producto que cabe dentro de una caja de zapatos Tú puedes perfectamente encargarlo Encargar tu producción Hacer tu, tus, digamos Tirada mínima viable para probar y lanzarte ¿Sí? con cuatro duros. O sea, nunca ha sido tan fácil lanzarse a la venta ahora mismo. O sea, vender un producto. O sea, como actualmente. Nunca ha sido tan fácil. Al mismo tiempo nunca ha sido tan difícil. ¿Por qué? Porque claro. hay miles de proveedores ya <risa> o, de, o de precisamente de tiendas que pueden vender lo mismo que tú o, o, o no. Si es algo de nicho, pues a lo mejor es si es distinto para ti va a ser muy fácil aparecer en, en el mercado. Entonces nunca ha sido tan fácil. O sea, ahora mismo claro. ojalá tuviera yo las herramientas ahora mismo que que vamos, que los hubiese ya tenido ahora. hace 15 años claro. donde, mi, donde la web estaba hecha en, en ASP, en lenguaje de Microsoft, que luego yo migré a, a PrestaShop en su día una de ¿Sí? las primeras versiones de, de PrestaShop que estaba en español ojalá si tuviera, no sé, hubiera tenido un, un Shopify o similar ahora mismo claro. o, o claro. e-commerce o, o no sé cualquier tipo de tienda, un SaaS que te convierta que, que hagas una tienda en una tarde, ¿sabes? Claro. Te puedes poner a vender o ¿no? cualquier sistema de tipo, cuando antes era un problema de integración de o sea, de desarrollo a medida o de integración de la pasarela de pago con no sé qué, que dependías de otro módulo de no sé cuántos y que llevaba su trabajo. O sea, la facilidad de hoy en día es, es flipante. O sea, claro. No, a, a... Si un producto no vende, pues lo quiere. Claro, Ahora... a, eso, a eso me refiero, que como veo que mucha gente, claro, que otra cosa ya es vende humos y demás, pero que sí que veo que si tienes una idea y mmm, yo creo que son tantos quebraderos de cabeza porque es un producto que dices tú, cabe una caja de zapatos, pero que te lo manden. ¿Y cómo lo mandas tú al, al cliente? Porque dices, un mínimo stock viable, pero y de repente llegas ahí, te creías que ibas a vender 10 y vendes mil, te llegan mil claro, productos claro, no, a tu casa y te pones a repartir con... Bueno, o sea, dices, madre mía, la he cagado. O sea, la he cagado. Claro, ¿No? ahí, ahí entramos ya el en problema de escalabilidad y que se te puede haber ido de las manos porque precisamente el, el producto es chulo. Obviamente lo primero es testar, testar que el, que claro. el mercado pueda absorber tu producto y si ves, pues, pues nada, oye... Si tienes la información, obviamente, decir, oye, si yo he producido 10 y los he podido hacer rápido, no, pues si tengo que hacer 100, sábelo de antemano porque si o, o 1000. Es oye, claro. esto se puede producir, ¿qué tiempos tengo? claro Y jugar con eso. Pero claro, si no pruebas primero o si no haces todo el proceso de una manera mínima, viable, precisamente, oye, que es que ahora que nada, o sea, que, pues, si te quieres pagar por Bizum, o es sea, decir, si tengo el producto, en, en lo mueves en redes sociales o tienes la página disponible, un botón de compra, si ahora si con Stripe solo si hay un link, paga aquí y ya está. o sea decir claro no, es, es facilísimo ponerte a vender. Pero si validas el producto... Pues, y luego te lo lanzas, pues ya sabes, te han estudiado precisamente, oye, cuánto vas a tardar en producir, qué, qué problemas vas a tener, logísticos, etcétera, y luego ya lo irás eh, puliendo y, y, y avanzando. Pero es que ahora mismo no hace falta ni que lo tengas tú en casa, es que puedes alquilar ¿Sí? una, claro. un, un espacio logístico ¿Vale? de empresas de picking que directamente, oye, tú le mandas el pedido, envíame esto a tal, pues que van a tu almacén, ¿no? Digámoslo, tu ¿Sí? pequeño eh, ahí, habitación o donde tengas almacenado tu, eh, o tu sección. Sí. tienes ahí tu estantería, tus productos, te lo cogen te lo paquetan, o sea, te lo etiquetan y lo mandan, y tú puedes estar en casa perfectamente, falta que Vale, vale, vale, entonces, lo que estabas contando del sistema almacenado, claro, yo no lo conocía, pero, claro modelos de e-commerce entonces, porque claro ahora con el tiempo también te has vuelto un experto y das clases en la universidad ¿no? de e-commerce e o de marketing ¿no? Sí, e es, bueno, doy, doy clase en, en Ecomaster, todos los años tengo ahí una clase de PrestaShop con, vale. con Fabián de, de Ecomaster ¿Sí? donde pues les muestro la plataforma ya que llevamos más de 10 años trabajando con, con PrestaShop, pues les enseño cómo funciona la plataforma, cómo pueden usarla precisamente es pues, una solución open source que de principio ¿Vale? es gratuita, lleva su trabajo pero es gratis sí. y, y podrías usar como plataforma para, es como, para eh, perdón, vender Perdona, yo no, no sé, PrestaShop es como el Shopify pero gratuito o Sí, es un CMS es como, o como un WordPress pero está orientado vale, a, a la venta a, a vale, ah, comercio, para el comercio electrónico, vale Vale, vale, vale. Es que no, no, no lo sabía, ¿eh? No, no tenía ni idea. Uy, se ha cortado. Se ha cortado. Se ha cortado. Ah, seguir. vale. No sé si ha sido tú o sido yo. No sé. No ahora... lo sé. Bueno, el caso es que, vale. Lo eh, que seguimos, que está orientado a comercio electrónico puro y duro, ¿no? Es puro y duro. Esto está hecho para, para, para trabajar un e-commerce, es decir, para montar un e-commerce. Mientras, por ejemplo, WordPress es más orientado a contenidos. Y vale. luego tiene un plugin, que es WooCommerce, para convertirlo en sí, tienda. Sí. Esta shop está creado desde un origen para ser eh, un gestor de e-commerce. Bueno, vale. Y es todo, pedidos, vale, productos, gestión va. vale. de clientes, facturación, almacenes, todo. O sea, todo preparado para que puedas vender desde, vamos, el momento que lo dejas configurado. Vale, Así. vale. Claro, y claro, porque hay, hay diferentes tipos de, bueno, iba a decir de e-commerce, Sí, e-commerce es tienda online para que nos entendamos, hay, habrá miles y lo más conocido entonces, es que Shopify, eh, Pretashop y ¿qué más? Pretashop, Magento, Magento, Magento, Wordpress, vale. eh, Wordpress con WooCommerce, luego vale. estás, pues, también otros softwares como también otros SaaS como, como Shopify, pues puede ser eh, BigCommerce también, que están por ahí Claro, pero hay muchos más, o sea, hay muchísimos más ya para trabajar eh, esos es son los más conocidos o sea, ahora mismo si alguien se monta una web, quiere montar un e-commerce lo primero que debería hacer para ese proyecto, ese producto, bueno, pero producto, si no e-commerce mínimo viable. Sí. O sea, yo, no, yo no me monte un PrestaShop si no tengo, o sea, si no sé si va a funcionar o no, por, lo, claro. por la inversión económica que eso supone. Salvo que tú seas hacer, sepas hacerlo todo, ¿vale? Cosa que también es complicada si tienes al final un nivel un poquillo técnico para, para, para hacer las cosas. Vale. Y si no vas a tener que invertir mucho tiempo, porque con un Shopify, un BigCommerce o similar, Ocuit o, o similares de este tipo de SaaS, lo único que necesitas es abrirte la cuenta, subir los productos y ya está. Y a vender. O sea, que, vale. que tenemos ejemplos de tiendas que están funcionando ahora mismo, que están hechas con, en una tarde. O sea, vas a decir que, bueno. que si quieres vender ahora mismo es la facilidad es asombrosa claro. y no te cuesta más que, que te cuesta. A lo mejor el primer mes incluso puede ser gratuito, pero te cuesta 20, 30, o sea, 30 dólares, claro. 30 euros al mes, joder, con lo que te cuesta. o sea. Que es que con 300 euros en un año claro. y puedes vender un año de cosas. Claro, claro <risa> no, es que. Es de transacciones, otros gastos y lo que quieras. Claro. Pero por 300 euros, o sea, cuánto, ¿cuánto cuesta una hora de mantenimiento de un desarrollador, a lo mejor de un Magento, un PrestaShop, etcétera? Pues si es que con eso, con Shopify lo tienes, vamos, claro. tienes meses de, de, de plataforma. ¿Vale? Que Bien. obviamente no es tuya, están sus servidores y luego ya son otros temas y tal, pero para vender, para probarlo, tenemos, es, es impresionante. O sea, es eso, puede, eso, puede, ¿Eso puede ser un problema? ¿Que al final no esté en tu que no controles tú la plataforma? Eh, sí, porque al final no es algo que tú puedas modificar al gusto ni, ni tocar como te gustaría y a lo mejor dependes de limitaciones que tiene la plataforma y bueno, luego dependes de que si la plataforma se va al garete. No es responsabilidad vale. tuya tampoco, es decir, vale. se puede, si se cae en su servidor, a ver, que, te, que obviamente está todo preparado para que eso no ocurra o para que los problemas sean mínimos, pero si la empresa llega a cerrar, tú imagínate que al final tienes tu tienda, pongamos el ejemplo, en, en Shopify, vale. y por lo que sea, Shopify dentro de un mes se declaran bancarrota por cualquier por cosa, lo que haya pasado. Sí, sí. ¿Qué pasa? O sea, y si se te dan un mes para migrarte a otro sitio, o, o por ejemplo, no sé, tú imagínate vale. la movida, que, claro. que tienes que llevarte todo, o sea todo claro. <risa> lo que tienes es Shopify te tienes que llevar a otro sitio. Entonces, claro, <risa> llegado a un punto, pues dices, a, ver, a lo mejor me interesa tenerlo y controlarlo yo, que si este hosting se hunde, yo me lo llevo a otro y, y ya vale. está. O sea, no es, claro. De alguna manera es, es mucho más, lo dejan tus manos la responsabilidad, pero tú puedes jugar con lo tuyo y hacer cambios o hacer programaciones a medida y tal que una plataforma como Home, a lo mejor Shopify pues no permite hasta cierto punto o vale, sí vale. pero pagando más vale claro el tema es que a ver son casos extremos pero al final las normas no las pones tú las pone Shopify no claro. bueno eso, eso está claro y o algún algún, o sea, no. algún modelo que has dicho tú que sepas que está petándolo y hace de los shipping o, o normalmente no, esta pregunta, ¿normalmente no se sabe qué hace dropshipping un Me un... Es complicado, ¿sabes? Sí, claro, o sea, claro. Sea, o sea, sea... Eso lo acabo, lo acabo de pensar, digo, es más, digo supongo que muchos productos tendrán escondidos como que hacen dropshipping, ¿no? Claro, o sea, hay mucho, mucho e-commerce que seguramente vende vale, una porción entonces... o parte de su catálogo lo vende en modo dropshipping. Es decir, a ver, yo, yo comercializo ciertos productos que de alguna manera podría hacer dropshipping de alguna manera, es decir, yo tengo mi proveedor, que pues sí. es una fábrica crevientina y le digo, claro. oye, esta alfombra que la haces tú, mándala claro. a, a tal cliente, por ejemplo claro claro pero no lo hago vale. o sea, no lo hago y es una simple razón, porque a lo mejor por lo que sea, por o sea, por, por control de, de calidad del producto uh -huh. y de y de, y de de estar encima de que precisamente, pues eso, de que el producto es de calidad de que no tiene ningún problema para reducir precisamente la tasa de evolución y que el cliente al final quede contento Claro. Entonces yo voy, ah, también tengo una ventaja que es que estoy cerca. Claro, entonces, yo estoy tú, estás, creyente, tú, lo en tú lo tienes ahí. Y almacén increíble, en entonces yo voy claro. ya un, o sea, tengo, con el coche o a sea, dos minutos de cualquier fabricante de aquí, ¿no? Entonces claro. si yo tengo un producto que lo vendo de un fabricante que es que no es mío o acabado por mí o lo que sea, pues yo voy con, o sea, vamos con la furgoneta, cargamos y, y, y preparamos el pedido y enviamos, ¿vale? Vale. O acabamos de preparar el pedido. Entonces, ¿qué pasa? Que eso para nosotros es bastante importante porque yo llego ahí y digo, Vale, esta es alfombra que ha pedido el cliente, o tiene algún problema con tal, o resulta que ha pedido dos porque se supone que el color era el mismo y, y, y a veces con tintadas pues, puede ocurrir que son distintos cuando son de distintas épocas, etc. Entonces intentamos evitar todos esos problemas, porque a lo mejor necesita alguna transformación, etc. Entonces ya lo cogemos nosotros. Entonces, ese es el método nuestro, que podría ser dropshipping, de coger y decir, oye, vale. envíame esta alfombra, tal. Y yo sé que eso lo hacen otros, pero ya. tampoco es problema, es decir, lo envía directamente a la fábrica vale, a, vale. al cliente. Eso ocurre con mucho e-commerce. O sea, claro. hay muchas eh, tiendas que venden productos que no tienen, porque obviamente porque pueden tener un catálogo amplísimo y no todo lo pueden tener. En tiendas de muebles, pues tendrán su proveedor de muebles. Imagínate una tienda es de Valencia, pues tu proveedor de muebles es de Yecla, ¿no? Pues, vale, claro. El, vale. el proveedor de muebles lo manda directamente, no tiene sentido sí, que sí, tú sí. almacenes. Y cada claro. vez más se ve eso, es decir, bajo pedido, yo lo tengo aquí en mi almacén, yo lo envío donde tú me digas, porque claro. no tiene sentido y además es doble gasto eh, al final también logístico <risa> y demás que yo tenga que pedírtelo a ti yo lo guardo y yo ah, lo y luego, voy, claro. voy a enviar imagínate que tienes un, un proveedor que es de Pontevedra claro ¿no? y tengo que, y de, de, de, por lo que sea, es un fabricante sí, sí. que tiene Pontevedra, yo estoy en Alicante y yo le compro el producto para enviárselo a otro de, de, de Vigo con perdón sí, sí, sí, sí, sí. Eso no, no, eh, está, está claro y entonces, eh, ¿qué consejo truco darías? Oh práctico de alguien que quiere empezar en esto. Y no me vale que no empiece. No, que, que empiece teniendo muchas cosas claras. Quiero decir, que empiece sabiendo que es complicado de primera, salvo que tu producto sea totalmente único, disruptivo y qué tal. Pero que eso lo vas a comprobar tú precisamente haciendo un, un test de, de mercado. Es decir, voy a ver si mi producto tiene sentido. Es decir, claro. Haz una, no sé si un... Incluso una precompra, un producto mínimo viable, un desarrollo que veas que es funcional, que lo puedes vender. Vale. Estoy hablando de un producto novedoso, ¿vale? O sea, si, si, si tú ya pruebas con la gente, eh, pruebas que tu producto tiene sentido, que la gente está contenta, que podría repetir, o sea, hacer un pequeño estudio de mercado, etcétera, lo pones uh -huh. a la venta de una manera mínima y suficiente, que no hace falta liarse con plataformas, que ya será más adelante. Eh, porque donde tienes que meter la pasta al principio no es en la plataforma, es en marketing, es para que te conozcan. Claro, eso eso eso eso era mi siguiente pregunta, porque claro, luego el tema marketing y demás, ¿dónde, es ahí donde se va la pasta. ¿no? Eh, es que aquí es donde mucha gente es, primero mmm, cree que tiene que gastarse toda la pasta en, en su web. No quiero el, la web más bonita del mundo, no sé cuánto. Claro, Vale, pero vale. tú has probado que tu producto vaya en algún sitio o, y, y, mejor, y todavía aún, aún más. Vas a gastarte algo, o sea, vas a hacer una inversión en publicidad, vas a hacer una inversión, porque es que muy, eh, ese 80-20 que debería ser el 80% para marketing y el 20% para la plataforma, o sea, al menos de manera inicial, claro. eh, muchos no lo no lo tienen contemplado y es la manera de, de empezar, es decir, o haces que te conozcan, o sea, tienes, que, tienes que traer tráfico, decir, tú tienes una web sí. o tienes un producto, ¿cómo vas a hacer llegar a la gente a, él, a, a, a, a que lo conozcan? Claro. Si te lo gastas todo en una web en PrestaShop, la más de bonita, porque no va a visitar a nadie, ¿para qué te sirve? Pues claro. has invertido ahí, no sé, miles de euros, para nada. Claro. Entonces, hazlo. Usa un Shopify, ponlo fácil para comprar. Claro, claro. Y, y haz todo lo posible para que conozcan al producto, para atraer a gente, para que conozcan sus bondades, para mostrar tú qué es lo que te diferencia del resto. ¿Vale? Por pues, si es un producto que es novedoso, eso que es distinto, que tiene, no sé, un sí, sí. nuevo. lo que sea. Y, y entonces, y por lo fácil para comprar y para recibir feedback, menos inicialmente, ¿vale? Esa es claro. una cuestión de hacer números, de invertir la pasta donde toca, que es en tráfico, para probar que funciona, ¿vale? Y en, y en digamos, en el principio de, de ese producto y demás para, para ver si tiene sentido o no sacarlo a, al mercado, probarlo y, y, y demás. Que ahora mismo es que hace falta liarte con una web, es que puedes plantarte en, en mil anuncios, ¿no? O en un bueno. Wallapop para validar tu... tu tu e-commerce para dar produ tu producto. Oye, esa, esa, esa, idea muy, esa idea es muy buena, lo de no, no es, por, por No Wallapop. sería. <ríe> no, no, no, o sea, no es, no es ninguna tontería. he visto negocios empezar con mil anuncios, con la pop, o sea, <ríe> negocios de piezas de cards, de accesorios de pesca, de, ¿de qué más? O sea, de, sí, de, también de temas de, de decoración y demás. En Wallapop o en Ebay, o sea, cuando ah, antes, sí, ahora, ¿no? Pero claro, antes. Wallapop, sí, sí. mil anuncios de este tipo, eh, eh, o sea, tipo segunda mano y demás, validar a través de ahí, es decir, mostrar ahí el producto, que anunciarte es gratis claro. y al final que la gente te contacte que al final, oye, pues, ¿cómo te tendría que pagar? De una mano u otra, pero, eh, eso ya lo resolverás después, pero vale, al menos vale. ves si, si tu producto tiene sentido eh, venderlo o no ahí. Qué bueno, qué bueno. Y entonces el tema de marketing y más, ¿dónde recomienda gastarse la pasta? Porque ahora hay tantas cosas porque hay, yo creo que desde el Facebook de toda la vida, que va variando hasta mucho que se llevará yo creo que de moda de pillar influencers o micro influencer o influencers tochísimos que supongo que llevaran una pasta y dirán, pues yo te lo publicito. ¿Eso funciona o no funciona? Bueno, primero tienes que adaptar a, a tu presupuesto, obviamente. Bueno, está claro, está claro. Hacer, to, hacer todo lo posible y hacer el ruido posible e intentar que te cueste poco, pero luego los, los canales que, que funcionan son plan, es son al final los que te plantas delante de la gente cuando tienen la necesidad. Es decir, oye, pues un Google Ads o, o Bing Ads, además, cuando estás en el buscador, si tu producto se busca de esa manera, tiene sentido aparecer ahí, pues eh, invierte ahí. Claro. Es decir. Aparte de que yo, de principios, o cuando ya tienes probado el, el producto, etcétera, que vas a salir a venta, recomiendo cuidar mucho el SEO porque al final, oye, si te buscan, si es un producto que tiene, pues o sea, de un tipo, una categoría, etcétera, que tiene búsquedas, uh -huh. pues intentar mejorar todo lo posible a nivel de SEO. Claro. Porque sí, porque al final, oye, bien trabajado, pues te va a tener tráfico recurrente, o sea, aparecerá y llega la gente. Eh, por otro lado, aparece cuando buscan, cuando tienen esa, esa necesidad, ¿Dónde? Pues en un buscador, cuando buscan, o en, en, y, y ojo, no solo en, en Google, sino que a lo mejor ese buscador puede ser el mismo Amazon, porque buscan productos ahí. Es decir, a, si tienes que aparecer, por ejemplo, en Amazon o en cualquier otro marketplace o en claro. plataformas de tercero porque se busca ahí ese tipo de producto, pues también puede ser un, una manera de, de encontrar tráfico, encontrar visibilidad hacia, hacia precisamente hacia, hacia ese tu producto. Claro. ¿No? Hay, hay negocios que no tienen... Eh, o que la página web es, es mínima o que casi no eh, vende y donde venden es en plataformas de terceros que también puede ser, o sea, una Ajá. manera de trabajar el e-commerce a partir de marketplace, por ejemplo vale, vale, vale, o sea, vale. tu web no te compra nadie, pero te compran en Amazon <risa> <Claro>. <risa> vale, vale, claro, es que esto, esto es un mundo total, o sea que no, es claro, estar... o sea, al final es analizar también tu negocio, obviamente si tu negocio o si tu target, por ejemplo pues no sé, es son los jóvenes que están eh, claro, al final todos, en, o sea, en TikTok o lo claro, que claro, sea claro pues de alguna manera tienes que llegar a ellos por sus canales claro. eh, descubrirlos por ahí entonces puede ser por recomendaciones puede ser por venta directamente a través de una red social lo, lo pones fácil y porque es así y, claro. y porque ese es tu canal pero claro es que aquí ya es dependiendo pues obviamente del producto y de, y de ese target o de esa persona al final esa tipología de persona que te vaya a comprar claro no no donde se mueve no, no, está, está claro, está claro. Pues oye, el tema de e-commerce, yo creo que la audiencia va a decir, joder, muy bien. No, me, no, no, me ha encantado <risa> porque... Bueno, ah, mira, esto no se me había olvidado y viene a cuento de, el, el email marketing, los e-commerce, ahí fallan, no fallan, inexistente. En, en, se, en general se enseña, falla. Ma, se, enseña, se, enseña mal y punto. se enseña mal y punto el email marketing de casa eh, eh, aunque creo que está mejorando poco a poco o al menos con si conciencia eres, eres un crack vamos pero eh, en, en general por lo que tú ves porque yo veo muchísimos y comer y es pff, o, sea... No, o sea yo tengo mi bandeja de entrada de varios, obviamente, pues porque me gusta primero conocerlo, otro porque estás simplemente suscrito o te mandan el claro. spam, ¿no? Diario sí, y sí, esas sí. cosas. Claro. Eh, que, que no se trabaja y se deja mucho al, a la oferta continua o al enseñar productos a cholón sin ningún interés detrás, sin ninguna, a lo mejor, personalización o, o que, o que, que te, provoque algo de interés, que no sea un folleto más como el que te claro. encuentras en el buzón de tu casa abajo, en ¿eh? publicidad, claro. es decir, es lo... entonces, que me planten delante, pues 200 productos en, en, en un grid, ¿no?, ahí con, con las ofertas, la promo y tal, yo pues bien, pues ya lo borro y ya está. Ahora, claro. si eres capaz de entretenerme, de ofrecerme algo que realmente me es interesante, ya sea por mi estilo de vida, por, el, o sea, por la tipología de tienda, tipología de, de persona, que sea yo por algún tipo de los, por los productos que simplemente he comprado de manera recurrente y demás por cosas que me interesan. O sea, toda esa personalización o la manera de trabajar el email marketing a un nivel un poquito más interesante, pues no se hace bien. Hay muy pocos e-commerce que yo sepa que, que, lo vayan a, que lo hagan. O sea, todos tiran a la newsletter masiva con lo mismo. Con las ofertas eh, continuamente, con descuentos que, todo el año, que digo, si es que si, si yo me la quiero comprar esto ahora, me lo quiero comprar la semana que viene, seguro que está eh, está rebajado o claro. me espero mañana que llevará una oferta. Sí, o... sí, sí. <risa> que que es, es eso, es como el supermercado. Toma, el folleto. Claro. Digo, no pues, fue. hombre, pues eso mal. A lo mejor alguno puede caer porque justo da, da la casualidad que ha encontrado un producto y le ha apetecido comprar y ha visto que está o ha visto que está con algún descuento y demás. Pero yo creo que eso tiene muy poquita conversión. O sea, lo que nosotros sí que hemos visto es que cuando trabajas un email, lo haces de manera más entretenida, eh, les llega mucho más o, te, o al final te tienen más aprecio no y se les queda también el, la marca claro. y confían en ti precisamente, a lo mejor no para comprar directamente, pero sí para después, para decir, oye, pues mira, este ha sido cliente ha repetido, eh, compró el año pasado o hace dos años, etcétera. Y, y ha venido de, del email o simplemente me ha vuelto a recordar que estamos aquí y, claro. y que nos ha comprado. No, no, era... Cuidando un poquito. Sí, y sí, sí. Ya tampoco, no sé, ya cada uno ya ve sus tiempos, ve sus... Eh, pues eso, cada cuánto tiene que enviar sus emails, de a quién, y cómo, y de qué eh, en qué estilo, uh -huh. ¿vale? Pero cuidándolo, eh, yo creo que se gana mucho y, y no cuesta tanto tampoco claro. eh, bueno. hacer esas cosas. Ahora, ahora, ahora hago aquí yo mi spam de valor, así que todos los e-commerce que estén viendo esta entrevista, eh, los emails los escribo, los escribo yo, que soy, que soy el copywriter. <risa> ¿Eh? Claro, porque que es, que, es, que, no, no, es que es verdad, porque yo, yo veo muchos e por el tema de, del copywriting y claro, me desespero. O sea, porque dices es que son todos iguales y demás y claro, así que nada. Me hago mi momento de spam de valor. Me, me contratáis a mí y me miráis la entrevista y mi canal. Así que nada. Ahí está. Oye, vamos ahí. ir. Tema e-commerce súper bien, me ha encantado. Y ahora vamos a Guru Libros. Venga, ¿cómo, se te, ocurrió, ¿cómo se te ocurrió lo de Guru Libros? Que, que seguro, pues, ahora te voy a hacer la pregunta incómoda, ¿Cuánto te has leído de los que anuncias? ¿El 20%? ¿El 80%? ¿Todos? Ninguno. Pues mira, de los que recomiendo, de los que están en mi perfil, todos, porque... Sí, oh, sí me... no. o sea, y, te, y te digo cómo comienza la historia. O sea, sí, eh, sí, cuenta. Bueno, Guru Libros empieza por... Por dos, se, se, se alinea las dos estrellas, ¿no? Vale. Por un, por un lado... Yo quería hacer alguna cosa a nivel de afiliación con, con Amazon. Es decir, oye, ¿Sí? voy a hacer algo. No sé, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurre. Pues, yo sé, pues, mira, libros, ¿no? O, o sea, tengo libros aquí, tengo una lista de libros que comprar. <risa> pues todos los he comprado en Amazon, pues todos estos que tengo, pues ¿por qué no los pongo en algún sitio? Y da la ah. casualidad que se lanza al mercado o sea, empezó a probarse la herramienta de Spread Simple, ¿Vaya? que era una herramienta que a partir de un Excel, o mejor dicho, de un Google Sheets, ¿Sí? se creaba una web. Que fíjate los podías que también se puede hacer una tienda. Es decir, claro. con un simple Excel, con título del producto, descripción, precio, imagen, etcétera. Un Excel ¿Sí? es capaz de transformarla directamente en una, en una web, o sea, fíjate. En, en un formato tabla o lo que sea. sí Además, está muy, es muy fácil, en expressimple.com aparece y, y está muy chulo. Se te permitía precisamente llevar esos datos a, a, al online, a una web y ya está. Fácil, fácil. Fácilísimo. entonces Digo, esto tengo que probarlo, ¿qué hago? Total, pues me saqué el listado de libros que ya había comprado en Amazon y que tenía por casa. Entonces, que pude coger el link de afiliado de Amazon. Vale. Y Spread Simple, digo, pues esto lo puedo poner aquí en un Excel. Y entonces empecé a juguetear. para eso, como me gusta cacharrear, pues, cómo sacar el título de aquí, eh, la descripción, la imagen, eh, el link afiliado, etcétera, etcétera. Me monté mi Excel, me voy a Spread Simple, lo monto todo, se queda una huella chula. Y digo, ya está. Empiezo a marear con, con, con, con los libros que yo leía y lo iba vale. metiendo ahí. Vale. Es decir, yo pues, leía otro libro, pues lo metía abajo, Entonces, lo, lo spameaba un poquito por ahí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. En sí, ¿no? en Twitter y tal, oye, por ahí está un libro, Entonces ahí y te gustaba el libro, además empezaba a posicionar ya por algún, por algún título o demás, pues recibía su tráfico. Pero bueno. Poquísimo, poquísimo pero bueno. Ya. Era una manera de decir, esto está aquí, lo he creado, me, ya me salió alguna colaboración en alguna newsletter o alguna cosilla, porque a mí me gusta leer. Intento aprovechar el juego que tengo pues para claro. poder leer. Normalmente ahora por la noche, porque son las horas que me, que me dejan los no pequeños. Vale. bien sí. Y, y nada, digo, pues bueno, oye, pues tengo esto aquí. Si me cae algún clic, bienvenido pues, o sea. luego me da una comisión a, para comprarme otro libro, pues perfecto, porque no lo uso para otra cosa. O sea, lo que me llega de ahí, me lo gasto en libros. Entonces, pues, como ya sé que me lo voy a gastar en algún libro, pues lo claro que bueno y digo, pues bueno, hago este proyecto, ¿no? Y, y lo monté en una tarde tomando una cerveza eh, en verano. O sea, sí. ¿Y ha, cre y... ha, creci ha crecido mucho? O sea, ha ido creciendo, a ¿no? Porque... Al año siguiente, justo no. al año, su primer aniversario, dije quiero aprender esto con a nivel de Wordpress, con Elementor, con Custom Post Types, uh -huh. un Plugin, GTL. o sea, una movida ya de, de, de crear tipos personalizados de datos en Wordpress y tal. Digo, esto no sé cómo se hace. O oh, lo había tocado muy poquito. Digo, ¿Qué se me puede ocurrir a mí para hacer? Le digo, Leches, pero pues mira, si tengo gurus libros y si hago esto y lo transformo, le doy la vuelta y en vez de ser yo el que recomienda todos los libros, hablo con gente que conozco o que admiro o que he visto ya o que sé que ha recomendado libros y lo que hago es pues, una fusión entre gente... Claro que es interesante y, y ha recomendado libros y los libros recomendados. Es decir, oye, pues este libro lo recomienda tanta gente y esta gente recomienda estos libros. Y entonces empiezo a darle un poquito a la cabeza y en un par de semanas, así por las tardes también, en tiempos libres, pues aprendí cómo funcionaba WordPress con Custom Post Types, Jet Elements, un plugin, etcétera, con elementos, unas movidas. ¿no? Y empecé a cruzar datos y a subir, a, a saltar a gente que conocía. ¿no? Y empecé a crear perfiles de gurús y de libros. Y entonces Gurú Libros es lo que es ahora mismo, que tú entras y tienes pues personas que recomiendan sus libros, o los libros que yo iba por ahí preguntándoles, oye, ¿qué libros me recomiendas? ¿Cuáles son tus libros de, de cabecera, los más importantes, más destacados, o los que tú has leído, que mejor que, que le dirías a alguien, léetelos, por lo que sea. Y entonces hay perfiles, obviamente, que yo no le he preguntado, ¿no? Como ya. <risa> Político, o deportista internacional, pues no, no tengo claro. su teléfono. Claro. Y otro pues, gente más de más de a pie que yo que yo conozco, que son cracks en, en lo suyo, entre lo que estás tú también. Bueno, yo estoy sí, ahí, pero te... no soy gurú, ¿eh? Yo, libros que me han <risa> gustado y te dije, y además, aporté, digo, voy a aportar algo que no es todo marketing ahí, ahí. y tal. Yo de ahí dije, es, que no, son, no, yo te, que es está libertad. muy guapo. Y entonces todo el que, eh, pues eso, de vez en cuando asalto a alguno y le digo, tú no estás pásame tu <risa> biografía y tus claro. libros más recomendados más chulos y los que más te gustan vale vale y, y los cuelgo en la, y ahí está entonces y poco a poco pues eh, ahí sí sí que se notó a nivel de SEO y demás también le metí un poquito más de caña y ya tiene pues miles de impresiones clics y demás ya me da para algún libro antes no pero ah, que bueno <risa> antes, ahora ya por lo menos te ahora pa... me da para algún libro claro <risa> está está no no está está bien pero... Pero es un proyecto que a mí me gusta simplemente por, por, por, porque lo hice muy a gusto y, y por eso, por, porque me gusta leer. Me gusta conocer precisamente recomendaciones de otros, de libros que tienen, o sea, de, de temáticas que me gustan. Y ha sido una manera también de descubrir yo libros que no, que no conocía. Claro. Y oye, no, no, no, no. al preguntarle a gente directamente, pues de gente de marketing, de internet, de empresa, eh, etcétera y, y bueno, de cualquier otro aspecto de la vida, es decir, leches, pues este... Que es que esta persona que destaca en este campo Que claro. conoce tal y está recomendando este libro Entonces ah, ya lo mira, mira Y entonces igual hay que echarle un, un vistazo Con lo cual también encima Que me da poco, pues encima me gasto En, en libros <risa> también, Pero bueno, la, la aprovecharemos De alguna manera, algún día y... Bueno, eso, eso está claro Y bueno, y ahora entonces, yo lo que no sabía Que eh, tienes también un podcast Tengo un podcast, sí Fue una ensoñación eh. <risa> Te hace no, no tiene mucho tiempo, no ¿no? Eh, llevamos justo 10 capítulos ¿Vale? eh, de podcast. Empezamos en al final de noviembre, a principios ¿Sí? de, de diciembre. Sí. Eh, por ahí. Sí, al final, mitad de noviembre. Lo hacemos el amigo Maxi Portes de vitaminaJ.com y yo mismo. Vale. Y, y nada, es pues, sobre la, el día a día o la semana a semana de dos pequeños e-commerce y antes. <risa> la gente que se dedica al e-commerce, pues como. Oye, pues un poquito de charleta de, de gente que al final pues que no tiene con quién hablar a lo mejor en el día a día del e-commerce porque la mayoría de gente no se dedica a esto, obviamente. Claro. Y es una manera pues de compartir vivencias, de, pues eso, de cómo hacemos ciertas cosas, de cómo vivimos eh, ese día a día eh, en dos e-commerce que son pues, completamente distintos porque uno vende jamón. Claro, claro. Y Totalmente. Y nada, y, y se me ocurrió... Y así se lo dije a Maxi en su día. Eh, me desperté por la mañana, lo había soñado. Yo, Maxi, he soñado con un podcast que se llama Pata Negra, Alfombra Roja. Ah, me o dije, sea, ¿soñaste, soñaste con eso porque el nombre está guapísimo, Sí, ¿eh? sí, sí, o sea, se, se me ocurrió soñando. Yo, un podcast y el nombre. Y, y así se lo dije. Yo, me he levantado pensando esto. <risa> lo tenía que decir. Eh, pues yo tengo mucha ganas de hacerlo. Digo, pues yo también. Pues ponemos en marcha. Y, y ya está. Y así, y así, hasta hoy. No, no, oye, pues chulísimo. O sea, lo he visto antes y digo, ostras, digo, el nombre me encanta. O sea, pata negra, al forma roja. Y lo claro, que dices tú, el, dos y comer, o sea, no tienen nada y no tienen nada que ver. O sea... No, nada que ver. So bueno, que somos pequeños, bueno. eh, comparados con otros. Claro. Y, y que pues eso que son proyectos más personales al final aunque nosotros sí que claro. Maxi está solo o sí que tiene eh, o trabaja con él eh, alguna persona pero que son poquitos son dos personas al final sí. nosotros somos seis personas en la empresa uh -huh. Somos un poquito más grande pero al final nuestro volumen o sea nosotros somos así en un mundo bestial de, de, claro. de es, e es un mundo es Entonces, un mundo muy competido el de las alfombras pues lo que tenemos son eh, a ver nosotros tenemos la suerte de que nos hemos hecho un hueco y también a lo largo del tiempo. ¿sabes? Es decir, si llevamos 20 años online, alguien tiene que acordarse de nosotros, ¿no? Al final, de una manera u otra. Bueno, captamos tráfico, a, ya nos, Google a, a nos trata todo, bien. Claro, a todo a todo esto os han dado un premio, ¿no? Sí, ya. el año pasado nos, nos dieron ah. el eh, premio de mejor e-commerce pequeño. Bueno, ¿no? pues, hombre, pues. E-commerce <ríe> 2022. Claro, pero entonces eso ya por el Híjole, ejemplo. Contentísimos. Claro, eso te da mucha, eso te da mucha visibilidad, ¿no? Sí, da confianza también a la gente, da visibilidad, ya ven que hay alguien detrás. Claro, es decir, oye, pero aquí no es, no es una tienda perdida ¿eh? por ahí que no. Oye, pues tiene un bagaje, tiene ya un histórico, porque al final son si pues sí, son 20 años vendiendo online, algo bien, habrá, algo bien habrán hecho, ¿no? Hombre, al pues menos intentan. Ah, evidentemente, algo y... bueno habréis hecho. Ajá. Al menos hemos aguantado, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí. Bueno, y así hasta que, hasta que, hasta que podamos. Y, y nada, y, pues nosotros ahí en ese punto. Pues encantados de, de seguir, de seguir vendiendo, Pero ¿es un mundo complicado? Sí. ¿Por qué? Pues porque hay grandes comercios que al final el, esa venta offline eh, claro. es mucho más grande que la online en, en tema de decoración. O sea, hay mucha gente que todavía necesita claro. ir a un producto como es tocarlo, verlo. O sea, al final es tienes que intentar eliminar esa fricción de colores, de tener que tocar el producto, eh, de tener que verlo y sentirlo, ¿no? Porque al final es algo que vas a colocar en tu salón O en tu habitación Esto que me estás contando Me acuerdo cuando yo compré Una alfombra en Fez En Marruecos Entonces ¿Qué? lo primero que es Hacen, no, no, siéntate Y te ponen un ya, té y te, tiras, y te tiras Una hora y media Hablando con el tío qué? de esto Te cuenta la historia, de dónde viene De dónde son los hilos, el tinte No sé qué, tocala, Ay, y Esto lo <ríe> Sí, bueno, eh, luego fui a la tienda más grande de FES, ahí, con las típicas estas, eh, imagen famosa de los tinteros ahí metidos en la... Sí, y demás, Y sí, sí. Sí, más ahí, y nada, eh, te mandaban alfombras, pero de, de 20 metros y demás, a cualquier parte del mundo. Sí, a sí, cualquier sí. que yo decía, vaya. Logísticamente, al final el, el camión será más grande o más pequeño. Sí, sí, con no problemas. Cualquier... <risa> claro, hombre, Claro, yo evidentemente ahí no compré porque ahí yo creo que la, la alfombra mínima no sí costaba 10.000 euros. ¿Sabes? 10.000 euros. Son más. Manuales de lana, no, no, no. Allienda, todo eso tiene sus F historias. Flipantes, eh. Flipantes. Eso, eso, de decir, eso, eso es decir, flipante. claro, pero ¿eh? una hora y media ahí sentadito con tu té, y te claro, te explicaban allí y luego decían, no, no, pues donde no, no, quiera no, no, del ahí. mundo te la mando en cualquier. Exactamente. En, en, en este, claro, sí. pues, si una fórmula de 10.000 mil euros a ti que porte de un lado a otro, o sea, tampoco claro. vamos a preocuparnos por eso. O sea, que... Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, pero oye, pero está bien que está bien que te haya o sea, dado el premio este, o da visibilidad, da confianza. Oye, sí, yo, sí, sí. Aunque yo creo que 20 años ya es bastante confianza ¿eh? Pues, espero que eso Que se transmita también, aunque eso no quiere decir nada Tampoco, porque te puedes estar 20 años trabajando Y haciendo las cosas mal Sobreviviendo no sabemos cómo, pero podría ocurrir Sí, hombre, sí Pero, pero... La, el, yo creo que también el, el haber precisamente Presentado o, o a nivel Unas cosas que valoraron, por ejemplo, el jurado eh, Pues fue que al final Tú tienes ahí unas 5.000 Opiniones de gente de los últimos años y, ¿Vale? y te saca una nota media, un 9,6 o un 9,7, no recuerdo cómo estaba, entonces dices, o sea, es, es, es que, que la en, gente que no mucha, ha quedado contenta, mucha nota, ¿eh? además no la gente que no ha quedado contenta se le ha solucionado o ha sido por motivos que incluso a lo mejor no son nuestros, porque puede ocurrir con tema logístico, que bueno, pues al final claro. es una pata ahí que tienes, que son, es la cara ¿no? del que te lleva el producto a casa, que pues, claro. puede ocurrir que a veces no esté, o sí, o nuestro también, que podemos habernos confundido, mm -hmm. pero normalmente todo además... O, o sirve para aprender o para corregir lo que estás haciendo mal. Claro. Entonces, no, no. Y, y corregirlo de cara al cliente, decir, oye, pues al final queda satisfecho. O lo cual, pues oye, nosotros ahí encantados porque la competencia pues, es grande, es que tú puedes ser un centro comercial cualquiera y ahora mismo que, que además tienen la capacidad a nivel online de ser un marketplace gigante y, y vender claro. alfombras de cualquier parte del mundo, de cualquier fabricante, de cualquier sitio, que abren su catálogo a todo el mundo, entonces se complica. Entonces, ¿dónde apareces tú? Pues, especializándote y decir, mira, si quieres esto, que no lo tiene nadie, pues lo tengo yo. Si necesitas esto a medida, que no lo tiene, que la, obviamente, pues vas a ir a un <risa> centro comercial gigante, no te lo pueden hacer, porque ellos venden lo que... Esto es esto, así, toma, te lo venden, claro. y ya está. No pueden claro. hacer más. Ahora, como lo quieras a medida, por ejemplo, o en un acabado especial, pues sea así, nadie lo puede hacer, entonces... Pues ocurre a nosotros. O sea, como el señor Lobo, ¿no? Al final de decir, oye, necesito, o como esta mañana, voy a hacer un evento en una gala de no sé qué y necesito una pieza de dos metros por 20. ¿Lo tenéis vosotros? ¿Lo podéis hacer nosotros? ¿O sea, eh, ¿Lo podéis hacer vosotros en el Mundo Alfombra? Sí. ¿Por qué? No. Pues, pues obviamente pues, aparecemos por ahí, al final pues, captamos ese tráfico, o lo tenemos como referente, o han visto que en la web que nosotros lo podemos hacer, y dicen, pues esta gente lo puede hacer, pero un toque, oye, ¿vosotros lo hacéis? Sí. Sí, sí, no, no. Está, está genial. Como pues... vayas a otro lado, igual a la tienda de centro comercial y tal, pues ahí no lo seguramente no lo tengan. Claro. O no nada. pueden hacerlo. Pues oye, Manu, te toca el momento de spam de valor ahí, aunque queda claro Munda Alfombra pero todo lo que quieras decir es tu momento de gloria y venga. Sí, yo no soy muy, no soy muy spammer, pero bueno, si a nivel, obviamente. Eh, nuestro e-commerce de mundoalfombra.com y alfombrasalacarta.com, que es donde solo se hacen cosas a medida. Vale. Pues ahí, ahí os esperamos con nuestro catálogo online para lo que queráis. Si algún día necesitáis alfombras os recomendáis a alguien, pues que sepáis que ahí está. Aunque solo, solo sea para verlas, pues las la miráis en todos los productos que, hace, que hacemos y, y, y demás. Y luego yo personalmente también me podéis encontrar en Twitter como manoletux. En manuelmas.es tengo ahí la web que ya. Eh, enlaza con alguna de las cosillas y proyectos que voy que voy haciendo y poquito más con nuestro podcast, podcast? con Maxi en pata negra alfombra roja, lo buscáis en Google y salimos ahí los primeros y, y nos seguís y nos escucháis en Spotify, en Anchor, Google Podcast <risa> Apple Podcast y donde queráis escucharlo ya bien, bien. Y, y nada, joder que, que sigamos aquí vendiendo y que cualquier cosa pues me podéis tranquilamente, estoy a un tweet de distancia o sea que es fácil de localizar. Eh, está, está claro. Pues Manu, un placer, ¿eh? de verdad. He, he aprendido muchísimo pues el tema de e-commerce porque al final hemos sacado cosas ¿eh? y, y podíamos seguir hablando. Y tela, ah, porque. Sí, yo, sí. ¿Podríamos hacer un capítulo 2 de, de, cómo, de cómo gestionar el e-commerce y tal en, en, a partir de eso, de 2012, <risa> 2013, 2015, en los últimos años? No, no. Y... Eh. Yo, yo, porque está, de, yo porque está por tu no peque por tiempo, ahí o sea, Y estás ahí liado Pero si no, esto, esto da para otra entrevista Dentro de unos meses Cuando haya evolucionado todo un poco más Y paséis de pequeño comercio a, a, grande, a gran comercio a decir, Rodri, venga Que esto ya es, somos A nivel mundial, total O sea que, oye, habéis mandado alfomes a algún sitio que digas La hostia, cómo quieren una, una alfoma en Indonesia, por poner un ejemplo No, in Indonesia no Sí que, mira esta semana hemos enviado una a eh, Serbia, por ejemplo. Fíjate. Ah, no, Serbia, no visat, ver, sí. Eh, hemos enviado alfombras a, bueno, a Francia, Italia, Suiza, Holanda, eh, Dinam Dinamarca. O sea, esos pocos pedidos van a salir. O sea, alguna bueno, cosa bueno, de de vez en cuando su, de su, su, su sí. Luxemburgo. Y en eh, Estados Unidos, creo que la, una vez mandamos a Chile. Y a eh, Perú, creo, una vez. Claro, el problema es que ahí ya los costes claro, de envío claro, ahí son demasiado grandes. Claro. Pero aún así, como a lo mejor allí no encuentran el producto y lo han encontrado y lo tenemos nosotros, pues a lo mejor si alguien quiere, oye, que, que quiera ese producto, <risa> pues se, lo, se lo mandamos y problema es raro. Lo que nuestro mercado es, principalmente es España y algo en no, Portugal, porque logísticamente claro, no hay problema. claro. Pero lo más lejos así a nivel europeo ahora es eso. A Serbia, justo esta semana, ha salido un, un producto. Pues oye, es una... oye, mira, y mira, y mira que si dais el salto, cruzáis el charco y os volvéis ahí, ¿eh? Pues, ¿eh? Guru Alfombras. Es complicado, sí, sí. Es, ¿Eh? es complicado. Porque América es muy grande claro. también y, y, sí, y sí. lleva esos problemas a nivel logístico también. Pero oye, pues encantados. O sea, al final, sí, sí. esto es que tú tengas el producto que la gente quiera. Claro. y que la gente quiera pagar lo que cuesta que llegue a su casa, o sea, si está muy lejos claro. Efectivamente, pues nada pues oye, no te entretengo más, un placer Manu y ya te digo bueno, vente, eh, espero chao. que haya segunda parte en breve, ¿vale? Eso, eso cuando quieras Pues sí, nada, sí. un placer, chao, chao Chao, un abrazote